Y amigas, esto es Frikis y Cámaras y hoy vamos a jugar a Chocobos Crystal Hunt. Es un juego sencillo, divertido, que podemos jugar de 3 a 5 personas. Hoy vamos a ser 4, así que paso a explicaros de qué se compone el juego. El juego se compone de 5 fichas, de las cuales usaremos 4, que usaremos los elementos, los cristales elementales: fuego, tierra, aire y agua. Cada jugador cogeremos una de esas fichas y según la ficha que hayamos cogido, Recibimos una carta del cristal correspondiente, siempre empieza el que tiene el cristal de fuego Si somos 5 se añadiría chocobo que ese no se no cogería una carta de cristal Pero obtendría una carta más porque siempre empezamos con 3 cartas de la mano Una de las cartas que más vamos a usar es el chocobo gordo que su función es cazar Cogeremos una carta de la mano de otro jugador y si es un cristal nos lo quedaremos nosotros si por cualquier otro motivo robamos otro chocobo Se lo devolveremos a su mano y acabará nuestro turno Y si es un monstruo Se descartará, el jugador que lo haya descartado Robará otra carta en su lugar Y se nos aplicará una penalización El mazo se compone de Cartas de fuego, cartas de tierra Cartas de aire, cartas de agua cho eh, Chocobitos normales Porque los chocobos gordos siempre estarán en nuestra mano Arimans y bombs Los arimans Permitirán al jugador que se lo haya descartado enseñarle en la mano quien le iba a cazar Y los bombs obligarán al jugador que la haya cazado a descartarse una carta y ponerla bajo del mazo Bien, vamos a empezar Como somos cinco apartaremos uno de los chocobos gordos Apartaremos la ficha de chocobo Estas son las fichas de punto que se le darán a cada jugador cada vez que gane una ronda Y ganando dos se gana la partida y vamos a darle la vuelta a las fichas de elementos. Mientras las otras fichas se pueden. Las otras cartas se pueden meter en el mazo. Al menos tener una copia de cada elemento de cristal, ya que se va a repartir una al principio. Las barajamos para no saber quién tiene el de fuego, quién empieza. Ir cogiendo. Vale, cojo yo mismo. Y le damos la vuelta. Empieza. La carta de fuego. Cada uno cogeremos la carta del elemento que tengamos. La carta de elemento que hayamos cogido y el chocobo gordo se quedará en nuestras manos y las ocultaremos. Y ahora cada uno robaremos una tercera carta. Muy bien, empezamos. Recordar, empieza el elemento fuego. Y el primer jugador no roba carta. Y a partir de ahí cada uno nos robaremos una carta. Pues uso el chocobo gordo y trago a ti. Mm, ahí está. Ha tenido éxito en la caza porque se ha quedado la carta. Eso significa que se ha llevado un cristal. Podrá ser el cristal de tierra o si ha habido suerte habrá robado otro. Bien, te toca. ¿Todo? Sí. <coughs> <¿Todo> carta. uso <coughs> este chocobo normal. Puede cazar todas las veces que quiera. Si tiene éxito. Si no, automáticamente se será... Ha tenido éxito. El chocobo bien volvería a la mano por si quiere jugar en su lugar el chocobo gordo o puede volver a usarlo. Lo sigo usando. Ariman, un monstruo. Entonces, el turno del chocobo se acaba y automáticamente al salir un monstruo, también se acaba su turno. Y yo Ella coge una carta por el Ariman que ha descartado y... Ella tiene que enseñarle su mano. Y su turno acaba. Ahora me toca. Vale. Puncho como normal. Momo. No ha habido éxito. No acabe mi turno. Pero puedo seguir usando otras cartas. Voy a usar otro chocobo. Momo, también te elijo otra vez a ti. ¿Qué el chocobo? Va? Vaya suerte. La mía eh, intuición muy mala la tengo. Vuelve a perderse este chocobo. Y juego el chocobo gordo. Puedo jugar tantos chocobos como quiera. Y el chocobo gordo siempre será el final del turno. A mí también. Eh, no, esta vez voy a robar a Vicente que tiene cuatro. Ya he visto que por ella solo iba por el chocobo. Mm. He tenido éxito, lamentablemente ha sido solo con el chocobo gordo, así que no tengo más turno. Vale, pues utilizo el chocobo gordo. Vale, ha habido éxito. Y el chocobo gordo sí, siempre vuelve. Pues, pues, me ¿no? están desplumando, yo. <risa> pues uso el chocobo gordo. Mm. Digo Dime uno, ¿no? Muy bien Acá turno Robo el chocobito Retiro He tenido éxito, así que lo vuelvo a usar el vale, ¿lo puedes seguir usando? Sí, sí, sí, sí Si sí. tenido éxito, pues seguir usándolo Recordad que se gana Estoy Teniendo pensando. un cristal De cada elemento O una combinación de seis cristales De cualquier elemento Pero solo se puede declarar ganador En tu propio turno Si por otra casualidad te sale mientras no es tu turno No puedes ganar aún Pues lo sigo usando Ha tenido éxito, vale No sé qué robarle ya hay al menos uno de cada elemento Por lo que empezamos, sí Lo mismo es un 50-50 No No sé Voy a Perfecto a oh. Bomb Significa que se acaba su turno Y aparte, ella robará una carta Y tú tendrás que descartar una Y ponerla abajo del mazo Obligatoria, o sea Obligatoriamente no puede tirar el chocobo gordo Porque es el comodín el que tendrá que vale, jugar siempre. Muy bien, su turno termina. Juego el chocobo. gordo, El chocobo gordo. Lo ha mezclado perfectamente. Bien. Y termina mi turno. tengo vale, el chocobo chachi. Uh -huh. Uh -huh. El chachico. Muy el chachico. Ah, otra vez está por mí. Ya. Yo utilizo el choco gordo. Puto gordo. Ya. Me toca. Utilizo el choco normal. Contigo. <risa> ¿Y ahora es contigo? Pero qué bullying es este. Toma, gordo. No oh. Yo utilizo el gordo. vez? Espérate, coraje, no, claro. ¿sí hombre. Toma el gordo. <risa> no <coughs> me toca. Ok. Pues utilizar el chico gordito. Contigo. Vale. Es obvio que siempre hay que ir a por el que tenga más cartas, pues es el que tiene más posibilidades de ganar. Uso el chocobo, el chocobo gordo. Sí. Sí. Sí. Sí. Vale. ¿Qué te quedan cartas? No sobran cartas, vamos a robarse las rodas. ¡Ariman! <ríe> <ríe> Ella roba una carta y yo le enseño mi mano. Se acaba mi turno. Vale. Saco el gordo. Vale. Y fin. Vale. Uso el chocolate gordo. Es que creo que este me tiene más. Me da igual. Tengo cuatro. Tengo que dos. Este el chocobo gordito y eh, ya es por ti te va, la misma que te he robado <risa> <risa> vamos a ver uso el chocobo contra Vicente por mí. éxito, quiero volver a usarlo contra Yes. ¡Bum! Y, ¡Pum! explota Roba una carta Y yo tengo que colocar una debajo Ahí está Vale, ¿me toca? Sí Tengo que de pasada Creo que toca Sí No sé, pero barajar muy bien no barajas, ¿eh? Ya. Yeah. Estaba aquí infiltrado ¿Qué toca saco uno normal mmm, otro tío por pues separación uh -huh. otro tío y ha ganado porque tengo un cristal de cada efectivamente ha conseguido una combinación de cada cristal y ha ganado la oh. primera ronda pues este juego mucho de suerte. Yo he robado la carta justo, el cristal que me faltaba, y, y he ganado. He tenido cuatro cristales, uno de cada color, y he ganado. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Hemos jugado una sola ronda y lo general es llegar a los dos puntos para ganar la partida. Bien, tenéis abajo los comentarios, podéis decirnos lo que queráis, preguntarnos, estaremos atentos. Y recordar seguirnos en Facebook y en Twitter. Y aquí nos despedimos en Frikis y Cámaras. ¡Hasta la próxima! ¡Adiósitos! ¡Adiós!